alma Maradona prohibió que muestren a su hija Roma. A tres días de convertirse en madre de Roma. Dalma Maradona se acercó a la justicia para pedir una medida cautelar que impida a los medios de comunicación sacarle fotos a su primogénita como también que sean publicadas. Jorge Rial fue el encargado de brindar la noticia a través de cuenta de Twitter y de mostrar el documento. Según muestra el informe, Dalma y su esposo Andrés Caldarelli. En representación de la nena, son conscientes de que la noticia para los medios emerge en un escenario de suma exposición pública del abuelo de la niña. Diego Armando Maradona decidieron tomar la medida que evite la difusión en los medios de comunicación de la imagen de su hija. Por eso, los padres de Roma no autorizan la exhibición de imágenes de la niña de ninguna manera en programas de televisión o digital. medios gráficos o cualquier otro medio de difusión masiva, considerando que se trata de cuestiones privadas y de intimidad de sus progenitores. Además que no autorizan la captación, réplica, reproducción, difusión, exhibición aunque forma no pristina de fotos, filmaciones... audios o cualquier otra forma que se replique directa o indirectamente imágenes o sonidos de la menor. A tres días de convertirse en madre de Roma.